El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto, pero hay una cosa que no puede cambiar ni él, ni vos, ni yo, nadie. Y mírame a mí, soy un tipo joven, tengo un buen labor, una mina que me quiere, y como decís vos, me sigo cargando la vida viniendo turios como este. No voy a darte nada que no salga de mi alma vaga Sobran las palabras y las caras largas guapa Vuelvo a las andadas según veo el sello de la placa Hachis jardala, marroquíes me llaman salam No quiero nada, solo daros las gracias su gran Lala Por las castañas sacadas en llamas Solo con tu mirada veo que me fallas Y que si no lo has hecho ya lo harás pronto canalla Con mi socio el Mose comiendo mucho Warman por la playa Tirándole los tangas a las guarras Veo unas tetas gordas y me acuerdo de Estudio Gomorra Tengo a mediar la obra, me entrevista obra Viene mi primo a buscarme como Valentino Rossi Maladita, siempre encuentro beauty Mi tita happy, barrita de un euro, Chocopaki Bañadores Roxy, mucho boxing y también fishing me vado pa' centrarme en mi maqueta finis Rápalo adrino Adri, no a los six y voy de tranquis El costo en esta costa siempre está I'm más chachi sí, sí. colegi. Yeah. no me baje a Tanger por All un yeah. peli Estoy fuera de esta new era Agarren lo que más quieran no lo suelten, yo Llegué tarde como siempre y ni no nada que más me duela Que no volver a verla, no poder tenerla enfrente y se se trató de malas maneras Que se vayan fuera de mi vera De este tera en pena Suenan como suenan El último calo pa' mi suela O pa' quien quiera Cata de estas miserias Que juegan estoy fuera Ya no salen nuevas Y las que salen son mierdas Se perdió la unión, la esencia Ahora es apariencia Que se vayan y no vuelvan A cada tema más que más Quieren más, repiten la escena esta new era Barren lo que más quieran Y no lo suelten, yo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 Voy con paso tántricos, escondiéndome del verdugo que intenta cogerme pero parto su cabeza La sangre sale por botones esparcida por encima de la mesa Me sale esa mirada tiesa, expresa vocales inentendibles Pidiendo clemencia esencialmente lo que busco en mi presa Progresa adecuadamente, la mente piensa y expresa ese miedo que procesa y no cesa De cansarme buscando que te calme, cogí tus brazos rotos y lo hundí en la carne de cuartizo tu cuerpo, obligado a ocultarte Tirándolo al fuego, buena opción es quemarte veo primero antes, quiero despellejarte El arte de matar es solo acostumbrarte Fumando chocolate, penitos de barbate Acabado el combate, termino muérete